tenemos de más. Y él expresaba que en ese momento cuando le llega 15 días después no lo necesita. O porque está sano y sobrepasó la crisis o porque está muerto y le enterraron ya. Cosa que es muy cierta. Escuché una crítica del síndico de Santiago, con quien yo tengo una gran empatía porque he visto que trabaja muy bien. Pero él decía que las ambulancias que va a aportar Luis Abinader a los centros de salud que no se la dé a los síndicos, que se la a los centros de salud. Bueno, pues la gente acude a los síndicos y los síndicos son los que tienen el alcance del pueblo, a que acuden a ellos cuando se muere una persona para buscar una caja, una ayuda económica y cuando se necesita trasladar a alguien, porque los centros de salud funcionan de manera exclusiva con esto. Lo correcto sería, eh, Abel Martínez, que tu gobierno, el que dirige el presidente Danilo Medina, le dé nuevas ambulancias, porque si lo consiguió uno que es un millonario particular y que aspira a la presidencia, lo puede tener el presidente para dárselo a todos los hospitales del país que están funcionando ahora como centro de acogida de lo que son positivos del COVID-19. Es lo primero. Y lo que más me asusta de todo, al margen de la politiquería, y reitero, aquí se están haciendo diabluras y cosas, que veo que se descubran hay gente que tiene que caer presa y va a pagar porque los muertos están de manera abundante gracias a que muchos están comerciando con la muerte. Pero todo no se le puede dejar al gobierno. Y nosotros tenemos que tomar medidas al margen de que las ayudas no están llegando a los más necesitados. Que están utilizando el mismo sistema de reparto que lo hacen en campaña porque se lo dan solamente a los grupos de come solo. Y les llega muy pocos barrios. Todas las noches ustedes reciben aquí 300, 500, 600 hasta mil llamadas. De personas de manera consecutiva quejándose de todos los lugares porque no reciben la mano del gobierno. Y si la mano del gobierno no llega a ellos, esa gente cuando acorralado con un enfermo en su casa, porque se está dando un fenómeno, señor ministro, y yo lo dije aquí, el papel del ministro de Salud Pública, el suyo, señor ministro, este mensaje va para usted, no es estar sentado, cómodo, protegido, Dando un informe aburrido con cifras maquilladas que a nadie le importa porque todo el mundo sabe que lo que usted dice no obedece a la realidad del país. El deber suyo es estar como usted vino aquí al principio, que después que vino aquí cogió miedo. Después que el pobre Morisetti tomó el riesgo de contagiarse, el doctor Garabó, todo el personal de salud pública, porque hay muchísimos que no pueden decir nada porque lo cancelan, porque esto es una dictadura. Mucho de ese personal que lo acompañó está sentado en su casa, enfermo. Y a otros lo vienen a trabajar sin protección. El personal de salud de aquí, de la regional y compañía, no tiene mascarilla y no tiene guantes. Y van a salir pelados a morirse para ir a contagiar a su familia. Esa es una realidad. El deber suyo, señor ministro, es estar aquí en San Francisco de Macorís, venir y descender aquí y establecer una campaña de emergencia con un comité de emergencia. Que si no hay personal de salud enfermo, verdad, porque lo tenemos todo enfermo, vamos a elegir una comisión de notables médicos de esos centros que tanto se han beneficiado, y de esos médicos del sector salud que están dispuestos a trabajar, vamos a conformar ese consejo de... Ya que aquí tenemos una situación muy particular. El gobernador se le muere la esposa, un hermano. El síndico dio positivo y ahora dio negativo, está agachado ahí. Eh, el senador se marchó de este pueblo para la capital y no ha vuelto más. Y los demás diputados, exceptuando... A ese joven maravilloso que con, con, buscó un grupo de gente sirviendo, encabezada por el padre Moncho, como Franklin Romero. Nosotros somos testigos porque ha sido el único que aquí ha traído una solución de alimentos. Eh, hizo un aporte aquí de unos casi 40 mil pesos ayudando a la gente con 3 mil y pico de, de pesos de una orden, dándole comida, llevando a auxilio a los barrios. Ese está riegándose. Ese dio negativo a la prueba y está en la calle. Eso debieran hacer los demás. Entonces usted, ministro, debiera estar aquí, porque lo que va a pasar aquí es grave. ¿Ustedes saben por qué? Yo salí. ¿Mm? No entiendo, entonces, por qué. No entiendo eso. Chequea allá, A ver, ¿qué pasa ahí? Y si la gente que está en Facebook con nosotros no nos está escuchando, que me avise. Por favor, a ver qué pasa ahí. Me escribe. Voy a hacer los saluditos todos ahora para terminar con esto. Termino, señor ministro, reitero. Estamos hartos de ir a escuchar una serie de plumas de burro y de sandeces de mucho. Y usted sin sí respuesta y sin sí solución, con los mismos planteamientos que todo está bien cuando aquí está pasando algo grave, pero no se lo puede dejar a todo el gobierno. Los dueños del supermercado, los dueños de los grandes establecimientos, voy a mencionarlo a todos, lo que recuerden. Sirena, Gran Porvenir, Palmares, Manantial. ¿Cuáles más están funcionando? Y todo lo que reciben la cuestión de la tarjeta solidaridad que se están beneficiando. Ustedes no le pueden dejar a la salud pública que vaya a limpiarle y a fumigarle. Usted tiene que coger cloro diario, mistolín y y limpiar el frente y la entrada donde la gente se acumula porque ustedes van a ser entonces lugares de agentes de propagación de enfermedades. Estoy harto de decir que la bendita tarjeta Solidaridad tienen que focalizar la distribución y no dejar que sigan de manera masiva, porque la gente está... Si usted tiene allá, señor director, alguna imagen de esa cualquiera, puede ser del portal de Telenor, si es posible, y me lo facilita, para que la gente vea cómo se están acumulando aquí la gente. Esas ayudas que nosotros dimos aquí, esas facilidades gracias a Franklin Romero, fueron a buscarlas y a las 5 de la mañana iban y decían que daba una vuelta. El que es de San Francisco de Macorís sabe que el gran porvenir queda ahí en la calle La Cruz Casi con Castillo y eso llegaba a la libertad en el mercado, más allá, ya en el cuartelito. Los focos de contaminación, porque no están observando una, un, un metro de distancia, está la gente que con hambre, parece que le ha dado más hambre que nunca a la gente y ansiedad. Está caminando sin protección, eso va a ser un foco terrible. Aquí nadie sabe la cantidad que hay de gente intervenida. Y no me atrevo a opinar y decir que aquí hay que poner una cuarentena en San Francisco de Macorís por 72 horas consecutivas para ver si se corta el ciclo porque solamente pasó la primera ola de aquellos que incubaron durante 15 días que salieron. Y esos que 15 que ahora sobrepasaron, sin contar los que murieron. Porque se está en un fenómeno. La gente está enterrando a sus familiares callados. Sin importar que sea del COVID. Van ellos mismos y se arriesgan. Porque no quieren que como se manejó mal al principio. Esa imagen quedó muy mal. Y aquí entonces. La gente muriéndose callada. va a su gente. Y contagiadas en sus casas. Y si usted no van a los lugares. En que la gente se está muriendo aquí. Sin importar que estén o no contabilizado. Porque parece que no le mandan a usted los reportes de la muerte. Y si nos dejamos con el dicen, supuestamente creo porque no le han hecho la prueba. Que no es que ustedes estén focalizando a las personas de mayores edades, 65 años adelante, los enfermos. No, no. Es que hay que tomar una medida de emergencia con San Francisco de Macorís. El mercado lo quitaron de donde está. Y lo pusieron de manera paralela en el Policarpio More en la Castillo. Y eso está de manera satélite. Yo tengo ahí videos señor director, para que se lo muestre. Si es posible, porque es una cosa más difícil que el diablo ahora. Para que la gente vea los videos que me han mandado la gente diciendo, Pita, ahora mira, ahora tenemos un mercado satélite donde quiera y ahora es que hay mambo. ¿Qué tienen que hacer? Yo voy a dar una idea. Ahí no está INEPRE que es gigante, tiene muchísimas puertas. Vamos a llevar el mercado INEPRE que no está funcionando para nada. Y vamos a establecer un lugar de entrada y un lugar de salida para que la gente vaya guardando un metro y con horarios tres veces a la semana el que no compró el lunes ya no tiene que ir a comprar el miércoles que lo ponga el lunes, miércoles y viernes en Inepre, controlado, con policía para que los bomberos puedan limpiar ese lugar por dentro y por fuera, la gente manteniendo un metro de distancia y no venderle al que no tenga guante y mascarilla pero para eso el Estado tiene que dárselo la gente muriéndose de hambre se va con mascarilla o sin mascarilla. A comprar la comida, porque yo dije aquí hace un mes que usted puede soportar enfermedad, pero no puede pasar hambre por un día. Cuando usted tiene hijos menores, niños, enfermos, muchachos, mujer, en su casa. Ese mercado, esa es una de las soluciones que yo planteo. Ojalá que lo hagan. Porque estamos haciéndole más daño. Y yo estoy viendo que la policía está cuidando el toque de queda de noche y por y de día. La circulación hay que limitarla. Durante esta Semana Santa, estos días que faltan, que como quiera la gente se lo tomaba de vacaciones. Vender hasta el mediodía para evitar la circulación. Y ese sujeto que yo vi, el tipo ese que le dieron un chance, no, no, no, someterlo, aunque ya llegó la hora de arresto. Cualquier figura pública que quiera violentar, no hay que someterlo. Hay que meterlo preso. Nadie puede estar por encima de la ley. Y a ver si cesamos de escuchar a un pachá hablando plumas de y a un, un Casablanca, a un pendejo de eso. Todas esas bocinas que hacen daño y respetando los toques de queda y la, el mandato del presidente. Y le voy a decir algo también. Se han olvidado de los campos. Cuando la gente en los campos no pueda bajar al pueblo a comprar, porque ahora estamos presos en cada municipio y nadie puede bajar. Todo el mundo preso. Y cuando se agoten los alimentos, los colmaditos de esos campos, ¿qué va a hacer la gente? sabe qué va a hacer la gente? Y esa es una situación peligrosa que me, que me está preocupando. Escríbanlo hoy que lo estoy diciendo. Miércoles 8 de abril. Van a meterse a las fincas a robar los plátanos para la gente comenzar a cocinar en su casa. Van a cometer los actos de los cuatreros a descuartizar animales entonces, vamos a tener una situación de salubridad peor, brote de leptospirosis, las ratas propagándose ahí, enfermedades de todo tipo. Y si esto se complica con dengue, leptospirosis, si esto se complica con una situación de violencia que pudiera venir, San Francisco de Macorís está para ser intervenida hace tiempo. Yo no soy epidemiólogo, yo no soy médico, pero yo estoy viendo, no tengo que ser adivino ni mago, una bolita mágica para ver lo que está pasando aquí. Yo fui a la farmacia a comprar algo y me devolví. Pasé por la avenida Presidente Antonio Juan Fernández, lo que soy aquí de Macorís, saben lo que estoy hablando. Y la fila del van reserva, del que está ahí, llegaba a la entrada de la estación Texaco. Casi un kilómetro del vehículo. Y ya usted sabe, la gente circulando dentro. Y había que ver las que estaban fuera circulando sin ningún tipo de protección. Y la gente desesperada con hambre puede pasar una situación aquí que si no se toman esas medidas cosas que yo estoy diciendo, aquí no se sabe cuándo va a terminar esto. Y un reguero de estúpido de noche en los barrios donde no va la policía jugando gallo, cuatro, cinco, seis siete mesas de domino, pero yo publiqué eso en, en, en, en nuestras redes sociales y yo quiero que usted vea el estado de poca, de poca conciencia que existe. Y ahí, yo me atrevo a asegurar que el 50% del personal de salud que ha trabajado en los hospitales públicos está contagiado. Va a llegar un momento en que va a implosionar y va a ser hacia adentro. No habrá médico ni enfermera para atender. Aquí hay hospitales que tienen cuatro y cinco enfermeras nada más para todo el, el plantel. Para todo el plantel médico no habrá personal suficiente. Porque si ustedes se están manejando mal con las fodillas, compra esta, con la tarjeta solidaridad, la cuestión esta, como los curíos y como los cucuyos de noche. Así que debo decir, como, para que me entiendan, como en el campo, como sale la lechuza de noche a cazar, para que me entiendan, con un pito a darle la cosa a su gente. Si ustedes no le hacen llegar al pueblo ambiente que tienen aislado, vamos a tener otra situación. Y voy a dar más ideas. En todos los pueblos donde tienen un síndico, el personal sale a fumigar. Las calles. Ustedes han visto aquí que del ayuntamiento ha salido nadie a hacer nada. Un vocero hay figu de figurero hablando plumas de burro. Y un personal escondido. Tienen que salir a fumigar, a limpiar. que el ayuntamiento comience a dar caja gratis para que la gente no le entierre en caja de arenque y comience aquí a ver brotes peores. Y aunque un amigo mío me dijo que hay que hablar de esperanza, ¿cómo yo hablo de esperanza si yo estoy lo que estoy viendo es algo terrible? Llega un momento que hasta lo que tenemos con qué vivir no vamos a salir de lo grande que va a ser esto. Y de la gran ignorancia que hay de este gran mal como el COVID-19 que nos está afectando. Y esto no es tiempo para estar dando rueda de prensa, hablando pluma de burro, sentado cómodo en la capital. Hay que venir a intervenir aquí como intervinieron y se enfermaron el personal que había aquí y que está en, en su casa y que, y que a lo mejor enfermo con síntomas no se atreven a no ir porque ahora hay una lista de caliezaje que el que no va lo cancela. Si eso se